Y entonces se alborotó el país, se alborotaron los medios de comunicación, se alborotaron los políticos, se alborotaron las élites de Colombia porque el presidente de la república decidió solicitar la renuncia a eh, todos sus ministros. O sea, pero ¿qué es esto? Gustavo Petro gana la presidencia de la república pero ellos quieren seguir mandando, ellos no quieren soltar el poder, ellos quieren que Petro haga tal y cual ellos eh, han hecho con presidentes anteriores, donde esos presi presidentes son arrodillados a las élites del país y donde esos presidentes hacen única y exclusivamente lo que le conviene a las élites. Ya ganamos la presidencia de la república y donde el presidente pues tendrá que actuar afines a esos mandatos que le entregó el pueblo cuando votó por él y cuando le lo eligieron presidente de la república así pues que lo que vamos a encontrar hoy mañana y hasta yo no sé cuántos días es Noticias en todos los medios de comunicación tradicionales del país Es memes que nos van a llegar a nosotros pues, Vía WhatsApp y todas las redes sociales Contra el gobierno nacional, contra Petro Porque este presidente pues, no se arrodilla a las élites Porque este presidente no se le ha arrodillado a los politiqueros de turno A los que siempre han hecho negocio con la salud de la gente A los que no han luchado por el equilibrio, por la igualdad y por la dignidad del pueblo Es pues, como él no se arrodilla a ellos A la gente que nos han sometido y que nos han mantenido en esa forma durante tantos años entonces todo lo que va a pasar entre hoy y mañana es que agua sucia va a llover, agua sucia va a llover, pero todo bajo inventos, todo sin dar el debate, sin argumentos, porque hoy, gracias a Dios, nadie tiene cómo atacar de frente al presidente de la república diciendo que es un hombre corrupto o que no está cumpliendo o que sus actos son diferentes a lo que dijo en sus discursos cuando era candidato. A todos nosotros, que nos queda? Como pueblo que le entregamos un mandato al presidente de la República, al hoy presidente de la República, Gustavo Petro, pues los que nos queda es seguir luchando y salir a las calles. Este primero de mayo hay que llenar las calles. Y si después nos toca volver a llenar las calles un mes, dos meses, el tiempo que sea necesario, pues hay que hacerlo. Desde las calles nos ganamos la presidencia de la República y si desde la calle nos toca dar los cambios, pues desde las calles vamos a dar los cambios. Esa es mi invitación a que tratemos en lo máximo posible de eh, no uh, escuchar esos medios tradicionales, que tratemos de informarnos por los medios alternativos, que tratemos al máximo posible de eh, generar debates serios, de no caer en la trampa de esta gente, del insulto y de la pelea y demás, sino que nos vamos en debate con argumentos y yo estoy seguro que aunque es difícil y que aunque <coughs> Estos pasos, nuevos pasos que está dando el país eh, eh, Están resultando un poco más lentos de lo que tal vez hubiéramos pensado Pues estoy seguro que eh, la victoria al final la tendrá el pueblo Entonces ánimo, eso es lo que quiero hoy Animarles a que sigamos luchando A que sigamos nosotros dando la batalla Día a día, mañana, tarde y noche A todos ustedes gracias por apoyar mis redes sociales A todos ustedes gracias por hacer parte de esta comunidad Gracias por estar conmigo las 24 horas del día. Un abrazo para todos. Chao, chao, chao.